Campañas Evergreen en LinkedIn. De qué trata, acompáñame. Negocios en Digital Mil Treinta y uno. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital, el podcast, ya saben, en es el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy arrancamos la semana con toda la energía, toda la vibra. Hoy, lunes 6 de septiembre del 2020. No, miento, lunes 5 de septiembre del 2022. Mil disculpas. Bueno, estamos contra la energía que ya estoy pasándome al martes. Vamos a hablar sobre oportunidades de negocio B2B. Ustedes ya saben. Y sobre qué es esto las campañas Evergreen, Orgánicas, Katia, en LinkedIn. Nunca lo he escuchado. Pues ya vas a ver el concepto y a qué se trata, ¿no? Pero claro, claro siempre ya saben hacerles la cordial invitación para que puedan justamente, y de esto va a generar, eh, captar leads, constantes, calificados, recurrentes, incluso escalables y predecibles en el tiempo a lo largo de implementar un sistema que te permita justamente estandarizar estos procesos, llevarlos a cabo de manera constante y, pues, Digamos, eh, olvidarte de eh, no tener nuevos clientes cada mes, de no aumentar esa cartera de clientes y pues de eh, tener la posibilidad de expandir tus productos, tus servicios, tu propuesta de valor a muchas más personas. Ya no solo los referidos, ya no solo tus clientes eh, actuales, sino mucho más. Así que e incluso poder internacionalizar su este también dependerá de... Eh, pues tu giro de negocio y que estamos hablando eh, de servicios o de temas intangibles pues esto aplica muchísimo mejor bueno, vamos a entrar en materia y es que normalmente cuando hablamos de captación y de venta, de captación de leads y de venta de nuestros productos o servicios, normalmente tenemos eh, en la parte publicitaria dos tipos, ¿no? Que son, por un lado, las campañas publicitarias de lanzamiento, ¿sí? Y las de tipo Evergreen. Ahora, un negocio para que sea óptimo debería enfocarse en trabajar los dos tipos de campañas, tanto las de lanzamiento como las de Evergreen. Ahora vamos a entrar en materia. ¿Qué es esto de las campañas de lanzamiento? Ahí normalmente se concentran muchos recursos, tanto de tiempo, de gestión, de presupuesto, para conseguir que ese lanzamiento pues, provoque un incremento de facturación de manera puntual. Esto es importante eh, rescatarlo. ¿no? O sea, Si tú quieres un, un chute de facturación, un incremento más alto porque estás lanzando un nuevo producto, un nuevo servicio pues esto eh, te viene muy bien, ¿no? Ahora, eh, estos normalmente son planificados en, dentro de... Uh, estratégicamente en base a los hitos empresariales que pueda tener tu empresa, no es cierto, quieres aumentar esa facturación por X tiempo, porque justamente hemos hablado de que quieres aumentar un nuevo servicio, por fechas importantes dentro del sector, no sé, se si viene para ciertos sectores, la Navidad espero súper bien, otros inicios de clase, otros fechas de la amistad, en fin, por todo eso, pues se planifican estos lanzamientos, ¿no? pero nuevamente, eh, que un negocio se enfoque solo en lanzamientos, no es cierto?, eh, eh, no es eh, lo más adecuado lo importante es que el mecanismo eh, de captar y vender clientes sea de manera constante así que si los puedes combinar tanto los de lanzamiento como los de evergreen también sería ideal no ahora eh, ¿Qué hacemos o okay, qué? Vámonos enfocando a las campañas de Berlin, ¿no? Son campañas nuevamente publicitarias que están diseñadas para generar un embudo, ¿no? Automatizado de prospectos que llegan y que, pues, dependiendo del tipo de servicio, puedes vender directamente, eh, de manera constante, ¿no? Ahora, dentro de business de Facebook eh, lo puedes configurar con un mínimo de versión diaria. De hecho, nosotros mismos lo hacemos con, pero con las bases extraídas desde LinkedIn y lo explicamos incluso dentro de nuestras formaciones y mentorías. Pero claro, en cada uno de los casos es importante, esto sí, sí o sí, trabajar de manera estratégica porque estás lanzando estas campañas donde los objetivos, donde los presupuestos deben estar muy, muy claros. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tal si yo te diría que esto mismo lo podemos hacer dentro de LinkedIn? Es decir, que estas campañas de eh, captación de manera eh, constante, las puedes hacer en LinkedIn, pero ojo, sin gastos publicitarios dentro de la plataforma. Y esto de por sí es una gran noticia porque la relación publicitaria entre, por ejemplo, LinkedIn con Facebook es de 10 a 1. Es decir, necesitas muchísimos eh, muchísimo presupuesto para eh, lanzarte esta campaña. Y ojo, si no tienes una estrategia bien planteada, que es parte de lo que nosotros enseñamos, pues incluso puedes estar desperdiciando el dinero y no optimizando esta captación. Ahora, eh, ojo, el hecho que haya dicho que, que no es eh, no se necesita eh, inversión publicitaria no quiere decir que no tenga costo, es decir, sí debe haber una inversión y esa inversión también va enfocada en tiempo y en algunos recursos que se tiene que invertir. Entonces, todo esto favorece también dentro de esta eh, buena noticia de no tener que invertir tanto que LinkedIn es una plataforma que no está tan es explotada y en la cual puedes generar confianza y contactar con aquellos eh, profesionales tomadores de decisiones dentro de tu negocio, es una red profesional en la cual tú puedes comunicar tu propuesta de valor, así que pues bueno, entonces la pregunta queda, ¿te animas a hacer campañas evergreen orgánicas en LinkedIn? Ahí lo dejo sin más, eh, te dejo, espero que este episodio haya sido de tu agrado mil mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify en Google Podcast, en iVoox en iTunes, este, si está en los podcasts, por favor dejar sus valoraciones de cinco estrellas compartir este contenido porque con esto nos ayudamos me ayudas muchísimo para que más gente lo escuche ya saben que lo hacemos con mucha mucha energía muchas ganas y este si les gusta el formato de vídeo ya saben también esto lo subimos en formato de vídeo en nuestro canal de youtube también pueden suscribirse ahí y nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una valiosa entrevista sobre si tienes un excedente producto de hacer bien tus negocios dentro de tu empresa y, y dejan eh, generar pues eh, capital, esto pues tranquilamente podrías invertir. Entonces, ¿cuál será o cómo deberías buscar ese agente inversor que te ayude a, a tomar las mejores decisiones? Esto es lo que vamos a ver el día de mañana, que no se lo pueden perder. Un abrazo. Chao, chao.